Castellón en la Onda, Onda Cero Castellón, Alicia Yo. Hoy en Castellón en la Onda nuestro personaje del día es una persona que trabaja en el ámbito sanitario aquí en la provincia de Castellón, concretamente en el Hospital General. Universitario de la Ciudad. María Morenos, la supervisora de la planta de pediatría de este hospital. María, buenas tardes. Eh, buenas tardes. ¿Y por qué hablamos con María? Bueno, pues porque está al frente o forma parte de un grupo de enfermeras del Hospital General que ha ganado el premio a la mejor comunicación en la nueva edición del Congreso Nacional de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. Se trata de la 36 sexta Edición de este Congreso. Cuéntanos eh, de qué ha tratado vuestro trabajo, María. Eh, bueno, buenos días, Alicia. Eh, bien, el trabajo nuestro, el póster nuestro, versaba sobre la, la incidencia de las úlceras yatrogénicas en nuestra en nuestra UCI, o sea, en nuestra unidad. Es decir, que cómo inciden las úlceras que en realidad las causamos nosotros, ¿no? O sea, son, causas, son, son úlceras que, que se deben a, a procesos que nosotros hacemos con los niños, ¿no? Eh, ...es un tema que la verdad es que nos nos, eh, nos preocupa mucho, ¿no?, porque trabajamos con niños... Eh, ...los niños son, no, nunca son adultos en pequeño, ¿no?, sino que, bueno, los niños tienen su propia idiosincrasia... ...y sus propias eh, características, entonces, eh, en el momento en que, en que se le hace una úlcera por presión... ...o sea, una úlcera debido, pues, a, a muchas veces al material que usamos para curarlos o para ponerles el tratamiento... Eh, la verdad es que luego el, el proceso, ¿no? Lo que lo que lleva hasta la curación de esa úlcera es un proceso es un proceso largo y además costoso, ¿no? ¿Con qué fin realizáis este trabajo para presentaros al Congreso? Pues lo hacemos un poco con el fin de ver a ver, pues eso, ¿no? En dónde fallamos, dónde tenemos que corregir. Eh, donde, a dónde tenemos que, que dirigir ¿no? nuestra, nuestras actuaciones, nuestra la, la prevención, que al fin y al cabo uh -huh. siempre trabajamos por y para la prevención, sobre todo. ¿no? El objetivo es para avanzar en sí, estos casos. Exactamente, ¿sí, no? es para avanzar y para conseguir que cada vez haya menor menos incidencias, que tengamos menos casos ¿no? de, de, de problemas de los, de los niños. ¿Cómo se os ocurre participar en este Congreso, María? Bueno, eh, yo personalmente soy soy socia de, de ANEFIB, de la Asociación Nacional eh, de Enfermeras de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales, pues desde el año 2000 y bueno, yo he, yo he participado en, prácticamente en todos los congresos desde, desde, que soy, eh, desde que soy socia y estoy asociada entonces, pues bueno, todos los años la verdad es que, que nos gusta participar porque siempre en los congresos eh, acabas aprendiendo algo, ¿no? Eh, todas trabajamos con niños, todas trabajamos de forma similar, pero siempre, bueno eh, es interesante, ¿no? El ir a los, a los congresos y ver lo que las compañeras te pueden contar y lo que tú puedes contar a las compañeras, ¿no? Araceli Bronchud, Belén Zaragoza y María Rosa Moreno, eh, junto a María Teresa eh, Gabaldá, sois las que formáis parte de ese equipo de enfermeras que habéis presentado este trabajo. ¿Cuál es la recompensa por haber presentado eh, y haber obtenido este premio? Bueno, pues hombre, indiscutiblemente la recompensa pues... Siempre, ¿no? Te gusta te gusta el, el haber recibido un premio porque, bueno, te congratula, ¿no? El que, que el esfuerzo que has hecho ha merecido la pena. De todas formas, eh, nosotros somos un equipo de cuatro, pero indiscutiblemente en la unidad trabajan 30, 30 enfermeras y, y 18 auxilios de enfermería. Indiscutiblemente ha colaborado todo el mundo, ¿no? Porque creo que en estas en estas cosas siempre colabora todo el mundo porque la recogida de datos, aunque básicamente la hemos hecho nosotras cuatro, eh, bueno, pues eh, hay, un, hay un libro de registro nuestro la unidad que no solamente lo hemos rellenado nosotros cuatro, sino que lo rellena un poco todo el personal, ¿no? Uh -huh. entonces, de claro, edad, ¿no? entonces de alguna forma colabora siempre el, el, personal de, el personal de la unidad, ¿no? Siempre estás ahí, siempre están ahí detrás un poco apoyándote, ¿no? Y siempre, pues eso, pues a nivel de la unidad y, por supuesto, de, del hospital, pues bueno, pues es, es un orgullo, ¿no?, el, el que a nivel nacional enfermería haya conseguido un, un título. Un título eh, que supongo que es importante para el Hospital General de Castellón también, sí, sí, sí, por eso te digo que, es, que también... ...también a nivel del hospital, desde luego de intención de, de enfermería también... Nos, ...nos han felicitado, ¿no? Y, y bueno, y damos las gracias, ¿no? Porque también pues está el apoyo de, de ellos también ahí, ¿no? María Moreno, como decimos, es supervisora de la planta de pediatría del Hospital General... ...¿qué supone para ti tu trabajo día a día? Uf. <risa> bueno, yo llevo trabajando con niños desde hace... por 16 años, ¿no? Entonces, eh, me parece... la verdad, yo había trabajado hasta ese momento... ...siempre con adultos, pero bueno, trabajar con los niños no tiene no tiene nada que ver y, bueno, para mí es, es, es el levantarte todas las mañanas con, con ganas, ¿no?, de, de trabajar y de, de estar ahí porque, bueno, al fin y al cabo los niños son un poco, ¿no?, los que los que los que que sean son así un poco eh, típico ¿no?, pero es verdad, son los adultos del futuro, ¿no?, y entonces creo que es importante, ¿no?, el, el cuidar y el proteger y, y estar ahí al lado de la población infantil. Además, los niños, aparte de ser nuestro futuro, hay veces que incluso se comportan mejor que nosotros los adultos, como, como enfermos. Hermosa, sí, ¿no? sí, sí, además son, yo siempre lo digo, ¿no?, que los críos, además los críos lo vemos, ¿no?, tienen una capacidad de reacción y de, y de salir adelante mucho mayor, ¿no?, que cualquiera de nosotros. Yo a veces este digo que cualquiera de nosotros, con, a veces con la mitad de las cosas que tienen ellos, pues, eh, vamos, no tienes el mismo final que tienen ellos. Y ellos son luchadores natos, ¿no?, o sea, yo creo que los niños son luchadores natos y sobre todo, pues eso, ¿no?, los, los prematuros, que sobre lo que versa el trabajo nuestro, sobre todo enfocado a ellos, a los niños pequeños, a los prematuros, que creo que son unos luchadores natos, ¿no?, te da muchas satisfacciones tu trabajo, María. A mí sí, a mí personalmente sí, bueno, a mí, yo creo que hablo un poco en nombre de todas las compañeras, ¿no? Nos, eh, es muy duro, ¿eh?, trabajar con niños... Porque, bueno, pues es, es, es complicado y sobre todo, además hay veces muchas veces, ¿no?, que están ahí los padres que son los que, bueno, necesitan siempre el apoyo nuestro y eso creo que es, que es muy duro. Pero, por otro lado, te digo eso, ¿no?, que es, es una satisfacción increíble, ¿no?, el que, bueno, ves cómo el niño sale, evoluciona y cuando sale un niño, bueno, luego, cuando te lo traen los padres y lo ves al, al, al cabo del tiempo, no sé, ¿no?, de, de seis meses de un año y lo ves, jo, es, es una satisfacción impresionante, ¿no?, el, el ver que, que ha servido para algo, ¿no?, el esfuerzo. Siempre es gratificante estar y trabajar con niños, sobre todo en este departamento de pediatría y neonatología del Hospital General de Castellón. Hemos hablado un poquito con María Moreno, supervisora de la planta de pediatría del Hospital General, es una de las que forma parte del grupo de enfermeras que ha ganado, como les decimos, el premio a la mejor comunicación. En este congreso, ¿ya habéis recibido el premio? ¿Más? Sí, sí, ya lo hemos recibido, ya lo hemos recibido. Es, es un premio metálico que nos dio, bueno, el premio a nosotros nos lo dio, es uno de los premios que, que se dieron en el congreso y venía de parte del, del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga. Bueno, pues que para ellos también nuestra nuestro agradecimiento, ¿no? Porque la verdad es que bueno estuvo muy bien. Enhorabuena a todas a María Teresa, Araceli, Belén y eh, María Moreno con la que hablamos ahora mismo. Gracias, enhorabuena. De Muchas ahora. gracias, Alicia. Gracias bastante. a vosotros. Adiós. adiós, adiós. Hasta luego.